Hola, ¿cómo están amigos de SoftSeguros? Yo soy Ceci Madero, emprendedora y estratega digital de la Agencia Conversión Marketing desde México y te quiero invitar a esta plática en la que vamos a hablar sobre segmentación de mercados a través de redes sociales la cual te va a ayudar a dar un paso más para llegar a tu cliente ideal. No te lo puedes perder aquí en Academia SoftSeguros.